Vamos a ver la configuración de filtros de YouTube. Los filtros de YouTube es otro elemento muy importante eh, para aplicar seg la seguridad que desean los centros en el momento o en, en el proceso de visualización de vídeos. Porque nosotros, además de poder tener YouTube cerrado, podemos tener YouTube abierto y podemos tener YouTube con, abierto con filtros, es decir, que, que tiene una seguridad implícita. Esta parte de aplicación de filtros por parte del administrador eh, tiene dos partes, vamos a decir, dos apartados. El primer apartado es crear los filtros que se aplican por defecto y el segundo apartado es generar filtros para que otros usuarios del perfil supervisor, bien profesores, bien familias, puedan utilizarlos de forma sencilla, sin tener que crearlos ellos, porque a veces los supervisores no tienen un perfil de informática tan, eh, tan definido como tiene un, un administrador, y, pero sin embargo sí son capaces de aplicar cualquier, cualquier filtro que aparezca en, una, en su lista, ¿de acuerdo? Ahora voy a explicaros cómo se hace cualquiera de ellos, da lo mismo que, el, que ese filtro sea eh, utilizable o no por los, los supervisores, se crean igual. Pero una cosa sí os voy a contar. Fijaros, veis aquí, debajo del nombre de cada filtro, aparece público. ¿Veis? Lo público significa que está de forma accesible para cualquier supervisor, bien familias o bien padres que lo quieran utilizar en su filtro personal. Bien, de momento vamos a empezar. Os voy a enseñar cómo se gestionan los filtros, cómo se configuran los filtros. En los filtros de YouTube, si tenemos en nuestro colegio Tabletas, tanto iPads como Android, conviene que bloqueemos la aplicación. Queremos que los niños entren a YouTube desde el navegador, no desde la aplicación. Esto es importante. Segundo, casi siempre, lógicamente, los niños son menos de 18 años y deberían de estar bloqueados todos los filtros que no tengan contenido para, para menores. Bien, luego, aquí tenemos una parte. Esta parte es una parte muy interesante que nosotros... Eh, hemos desarrollado recientemente que aplica solo a los dispositivos Chromebook y a los Windows. Esto es, eh, aplica solo a la forma de ver los vídeos. Nosotros tenemos 19 elementos, estos 19, eh, estos 19 cuadritos que se pueden marcar o desmarcar, que son los que conforman la forma de ver un vídeo. Tú cuando te metes en YouTube a ver un vídeo... Eh, además del vídeo que estás viendo hay un montón de cosas que aparecen en la página ese montón de cosas son todas estas, estas 19 elementos nosotros podemos quitarnos de, de una tacada, podemos quitarnos las ofertas y promociones o sea la publicidad, podemos impedir acceder a los comentarios podemos desactivar la lista de reproducción, los vídeos recomendados bueno ya veis, es tan sencillo como leer la, la característica y decidís si la queréis apagar o encender Así de sencillo. Esto solo, insisto, afecta a la forma de ver el vídeo, no al contenido de los vídeos que vamos a ver. El contenido empieza aquí. Tenemos un filtrado por categorías, muy parecido, muy similar a lo que tenemos en los filtros de navegación. Vosotros aquí podéis marcar todos los vídeos, o sea, todas las categorías a las cuales pertenecen los vídeos que no queréis que se vean. Pues ya está, marcáis así, marcáis aquí... Bueno, pues todas las cosas que no queréis que se marque, que no queréis que se vean, pum, las marcáis ahí. Esto sería la categorización, digamos, el filtrado grosero. Con esto nos quitamos un montón de vídeos, o sea, porque todos los vídeos que se ven pertenecen al menos a una categoría. Si una de esas categorías a las que pertenecen está bloqueada, ese vídeo no se va a ver. O sea, que imagina todos los que nos hemos quitado. Pero luego tenemos que hacer un ajuste fino. El ajuste fino tiene tres niveles. Primer nivel. Palabras o frases que aparecen en la descripción del vídeo Si los pongo en lista blanca, ya sabéis lo que es lista blanca Es Si yo pongo una palabra o frase que aparece en la descripción del vídeo y está en lista blanca Como por ejemplo educación, ese vídeo siempre se va a ver Independientemente de la categoría a la que pertenezca ¿vale? Si hago todo lo contrario es si lo pongo en lista negra Si lo pongo en lista negra, aunque no estuviera bloqueada su categoría si Solo por estar en lista negra, ese vídeo no se va a ver ¿Y qué podemos poner aquí? Pues las palabras o frases que queramos, pues podemos poner anime, Fortnite, lo que queráis. Vale. Siguiente nivel. Siguiente nivel va de canales de vídeo completos. Los, si el centro tiene canales de vídeo, los pone aquí en lista blanca. Si los profesores tienen canales de vídeos que les gustan y los recomiendan a sus alumnos, los ponéis en lista blanca y se van a ver siempre. Si queréis, si queréis quitaros de encima todos esos canales de vídeo que no hacen más que estorbar y que no hacen más que meter ruido y distracción, pues los ponéis en lista de aquí, en esta parte. ¿Que, quieren el, que los chavales quieren verlo fuera de horario de clase? Pues que lo vean. Pero en el filtro que vais a aplicar por defecto en YouTube, pues bueno, está, está bien que os quitéis toda esta morralla Y el último nivel, ya este es el nivel fino fino, es... Eh, vídeo a vídeo, vosotros podéis meter todos los vídeos que queráis, tanto en lista blanca para que se vean siempre como en lista negra para que no se vean nunca. Todas estas, eh, o estas listas de vídeos y de palabras y de canales los podéis hacer de uno en uno o subiendo eh, archivos CSV como sale aquí en la imagen. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro el concepto y para qué sirve. Y pues os recuerdo que si queréis estar al corriente de las novedades que sacamos en IMT Lázaros, pues nos llegáis en redes sociales. Un saludo.